Suben, <tose> suben, suben. Suben, suben. Suben, suben. Suben, suben. Suben, suben. Ya sí, en la esquina había uno tirando. Yo no tiro piedra, nada, ¿sí? yo no estaba piedra. ¿Y ¿sí? yo no, yo no. Yo me la embaleco porque lo buscan. Yo, yo no también. ¡Ah, no! ¡Ah, Yeah. Это лучше. La cámara para que ¡Ah, no! a no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ahí no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! no! no! no! no! Ya. no! ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Ah, no! Ya. no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, conduciendo? No, es chica... ¿Eh? ¿Sí? sí yo hacer decir. llevar a distancia? Sí. Ah, ya no. la. la, ya la me la cuido. dale para esposa, Ah, pues yo no te ya a ¡Cállate la regla! ¡Cállate la regla! ¡Cállate la regla!